Primero, gracias por la invitación, profesora Claudia, al secla realmente para mí es un honor, estoy hasta nervioso. Sí, realmente es un honor estar acá eh, con esta mesa de... uff, ya. Pero empecemos, empecemos y voy a empezar por, por lo último que señala el profesor, porque yo creo que está, está justamente en el, en el debate que yo quería plantear, ¿no? Eh si podemos denominar o no denominar a este nuevo influjo justamente de la derechización en América Latina, pero también en Europa, como, como neofascismo. ¿no? Eh, y esto es fundamental, eh, toda vez que plantea también una duda al interior de la izquierda, ¿no? porque el fascismo, ¿no es cierto? en tanto fascismo, planteaba la posibilidad de gestación de articulación interclasista. ¿no? porque de alguna manera, bajo la definición de Hobsbawm, ¿no? el fascismo representaba una doctrina no Por lo tanto, un vínculo de alguna manera con un liberalismo de izquierda y un marxismo de izquierda también podría existir en la medida de que el fascismo de alguna manera ser una doctrina ¿no? cierto de alguna manera iba a acabar con ambos dimensiones. ¿no? Es la hipótesis de Hobsbawm para pensar la Segunda Guerra Mundial cuando señala que efectivamente solo es posible comprender la alianza entre la URSS y Estados Unidos en la medida de que el fascismo ¿no cierto, alemán representaba una doctrina antiilustrada que iba a acabar de alguna manera con ambas, ambas ¿no proyectos históricos. Eh, insisto, y esto es fundamental, decir, existe neofascismo hoy, implica pensar por lo tanto un proyecto para la izquierda eh, que piense las políticas de alianza. ¿no? Es decir, si existe neofascismo hoy en América Latina, ¿cuál va a ser la política de alianza justamente de una izquierda radical? ¿no? Y es por eso que es importante decir o no, si existe fascismo o neofascismo en América Latina, que yo creo que era el debate, y que el profesor lo planteaba, que se vivió en las dictaduras latinoamericanas. Es decir, si la dictadura chilena, por ejemplo, era fascista, eh, implicaba pensar de que eh, era fundamental gestar una articulación entre la DC, por ejemplo, hasta sectores de izquierda. ¿no? Porque era fascismo y por lo tanto había que generar una articulación interclasista En cambio, si más bien era una dictadura no fascista, es decir, que no tenía la legitimidad del pueblo Era posible por lo tanto gestar proyecciones políticas como la del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ¿no? Era factible, posible y legítimo justamente desarrollar una, una guerrilla popular toda vez que el pueblo iba a apoyar ¿No es cierto? A, a la caída de la tiranía, ¿no? porque no tenía la legitimidad del pueblo, que era un elemento fundamental del fascismo clásico europeo. Insisto, por eso es fundamental. Ahora, eh, para esto, para definir fascismo, particularmente yo estoy eh, en la disputa eh, entre una, una reflexión marxista o una reflexión indianista, ¿no? Eh, porque, o al menos anticolonial, porque uno podría plantear derechamente que, claro, Hobsbawm está viendo una política, una doctrina una doctrina antilustrada, es decir, contra la dignidad humana, ¿no? Eh, en la Europa y en el fascismo de, de la mitad del siglo XX. Uno siguiendo a ese ser, ¿no? podría decir, Cuidado, Hozman, realmente aquella dignidad humana para el hombre racializado, para la mujer racializada, lleva 500 años ¿no? y más. ¿no? Por lo tanto, uno diría, ¿hasta qué punto esto, no es cierto, aquello que definimos como fascismo o neofascismo, es efectivamente una doctrina antiilustrada o más bien la dialéctica propia de la ilustración? ¿no? Es decir, cuando Benjamin dice, todo, todo documento de civilización es también un documento de barbarie. ¿no? Es decir, la ilustración misma ya estaba parida, ¿no es cierto?, la lógica del terror, y no es una excepción, por lo tanto, sino como si en la CECER es una continuidad histórica. Eh, ahora, volvamos, ya que eh, estamos hablando de la izquierda, ¿no es cierto?, y en Chile no tenemos una izquierda todavía anticolonial, tenemos que llegar allá, pero intentemos pensar al menos el problema todavía en el campo de la izquierda, dado que el desafío es para, justamente, en esta mesa para pensar la izquierda. Eh, ya. Entonces decía, ¿no? pensar que efectivamente existe fascismo implica pensar una política de alianza. Va a haber alianzas de clases, vamos a construir frentes populares, todos contra el neofascismo, es decir, contra, todos contra Bolsonaro, todos contra Kass, ¿no es cierto? Desde la ADC, insisto, que está viviendo tiempos, ¿no es cierto?, hoy particularmente, ¿no es cierto?, complejos para la alianza de clases. Eh, entonces, ¿no? es fundamental? ¿Neofascismo o estamos apelando más bien a un proceso de derechación? Es fundamental esa pregunta para pensar la, la política de alianza de la izquierda. Bien, eso, eso primero como un preámbulo, no como un problema fundamental. Dos, eh, hacia una definición del periodo actual, ¿no es cierto?, y eh, la emergencia de este o neofascismo o derechización. Pienso que al menos dos cosas. Primero, algo que ya le señalaba el profesor, un, un pasado que no pasa, ¿no cierto?, y por otro lado un, una incertidumbre. Partamos por la incertidumbre. De alguna manera, eh, pensamos en los 90, y así lo señalaba eh, un, un, chino, un chino gringo, ¿no es cierto? Fukuyama, que efectivamente habíamos llegado al fin de la historia. ¿no? Eh, tal, cosa, tal cosa hoy día eh, eh, eh, eh, es posible criticar. ¿no? Estamos más bien en el fin del fin de la historia. ¿no? Es decir, nuevamente hay un campo abierto. Eh, los globalizadores de ayer, ¿no es cierto?, son los proteccionistas de hoy, ¿no es cierto?, Trump, es muy evidente eso, ¿no? O sea, como Trump, que uno podría graficar como eh, el sujeto fundamental de este neofascismo, eh, antes un globalizador de Tomilomo hoy día justamente defendiendo políticas proteccionistas, por el contrario, el gobierno chino, que uno podría decir, bueno, es como el socialismo real que queda, hoy día completamente eh, globalizador, ¿no es cierto? IRSA, ¿no es cierto?, en América Latina es justamente aquello. Es decir, aquel momento donde había un horizonte compartido, o al menos definiciones claras para comprender quién era quién, de alguna manera hoy día no existe. No estamos viviendo tiempo de incertidumbre, ¿no? Y lo capitalizan, ¿no? Lo capitalizan sectores eh, neofascistas o, o de derecha, ¿no? Eh, el otro día estaba escuchando, preparando esto a, a Cristian Valenzuela, ¿no? En una entrevista que dio a Radio Duna hace poquito, en enero, Cristian Valenzuela es la mano derecha de José Antonio Cast. Y él, a lo mejor por la comodidad de estar en Duna, en Radio Duna lo soltó clarito, ¿no? Él decía, bueno, hay una, una explotación, hay una capitalización del miedo, ¿no? Y una explotación y una capitalización del resentimiento. Así lo dice, o sea, lo entiende muy bien. Entienden que vivimos un momento de incertidumbre y que ciertos sectores populares de clase media que no han encontrado respuesta ni con los gobiernos neoliberales ni tampoco con los gobiernos progresistas en América Latina, por lo tanto, la derechización, ¿no? El neofascismo tiene un elemento ahí y capitaliza justamente a que este momento de incertidumbre, ¿no? Hay una crítica, lo cierto, a los criterios básicos compartidos, derecho humano, hoy día, Cas dice, la ONU es de izquierda, ¿no? Eh, hay una disputa por la definición de, la de qué significa dictadura, por ejemplo, algo que estaba más o menos consensuado durante los 90-2000, hoy día están disputándolo, incluso Bolsonaro el otro día decía, el nazismo fue de izquierda, ¿no? Y la última, a propósito de Palusa los fiscales ad hoc son la verdadera cara del fascismo, diciendo José Antonio Casas. ¿no? Es decir, las cosas de alguna manera, ¿no? hay incertidumbre, no, no, no hay claridades. ¿no? Eh, es decir, uno podría decir, vivimos una crisis cultural, vivimos una crisis de legitimidad, vivimos una crisis orgánica, y, y ante una crisis orgánica la pregunta es, ¿existe un bloque histórico radical, no es cierto, que esté justamente desarrollando no, políticas, utopías, no, ideologías, frente a esta crisis orgánica? Antes de entrar a eso, me debo sí señalar algunas cosas más de dónde emana toda esta política de derechización, de derechización o antifascismo. ¿no? ¿De dónde emana? No emana, ¿no? y esto es importante, lo, lo, señala, lo señala el profesor, eh, no, no emana desde una condición foránea, sino por el contrario, profundamente parida en nuestro continente. ¿no? Eh, es un pasado que no pasa y es un pasado no vencido. ¿no? Eh, hay un proyecto autoritario latente en América Latina que nunca se ha ido hay una emanación oligárquica, ¿no? un horizonte histórico, autoritario, latente, presente. Y, por cierto, una dictadura no derrotada. ¿no? Yo creo que este es un elemento fundamental. O sea, comprender que el sí y el no implicó gestar una dictadura que no fue derrotada. ¿no? Por lo tanto, aquella emanación ¿no cierto? está todavía muy presente. Es lo que plantea Armando Uribe cuando señala esta idea del fantasma Pinochet. ¿no? O sea, un fantasma de Pinochet que todavía está presente, ¿no es cierto?, en, en, en, nuestro, en nuestro país, ¿no? Eh, es una temporalidad en permanente emergencia, es decir, incertidumbre por un lado, ¿no es cierto?, y por otro lado lo que señaló ya el profesor, y por eso no, no, no, no, no, no profundizo más en eso, que tiene que ver con este pasado que todavía está latente, una, una dictadura no derrotada, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo enfrentar a, a, este, a este programa, digamos, de derecha, fascista Está abierta esa discusión, yo creo, eh, bueno, ya lo señalaba la compañera, ¿no es cierto?, la necesidad de una utopía, ¿no? Eh, la necesidad de ideología y no solamente, como le señala la compañera, de agenda, de programas, ¿no? sino de utopía. El feminismo, me parece que eh, justamente es el elemento que está hoy día, hoy día abriendo el camino para aquella constitución utópica. No voy a ser tan barza, no me refería al feminismo, así que voy a intentar pensar justamente esta, esta idea de utopía eh, bajo algo que me siento más cómodo hablarlo, ¿no? Utopía pensada... Como lo pensaba uno de los intelectuales fundamentales en América Latina, ¿no? María de razón y mito. ¿no? Ya llegaría allá. Eh, bien, tres. ¿Cuáles son los desafíos de la izquierda? ¿no? Dos cosas, lo plantea muy bien García Linera: batalla cultural, sentido común, y vencer al enemigo. ¿no? Eh, primero, sentido común. Batalla cultural yo creo que la izquierda le hace muy mal categorías como facho pobre. ¿no? Porque parte de una idea de falsa conciencia, parte de una dimensión que incluso la izquierda occidental, desde Thompson en adelante, viene polemizando. Lukács ya lo, lo, lo, lo, lo desarrollaba. Esta idea de la, que la conciencia no es una traducción inmediata de las relaciones de explotación, ¿no? sino que más bien es una construcción histórica. ¿no? Es decir, un pobre... No, no tiene falsa conciencia por ser de derecha, ¿no? sino más bien es, es porque ahí se está dando justamente la batalla cultural. ¿no? La idea de Stuart Hall, ¿no? cuando él apela a esta idea de eh, este tejido ¿no? entre sujeción y subjetivación, entre estructura y experiencia. Si la izquierda no da una batalla cultural para de alguna manera transformar esa condición, eh, yo creo que no está haciendo la pega, ¿no? y está eh, apelando a ideas de facho pobre como que naturalmente, no, está naturalizando la conciencia. ¿no? Las conciencias no son naturales, no son construcciones históricas desde la estructura, sino más bien en permanente tensión con la experiencia misma. Entonces, batalla cultural. Frente, ya lo señalaba el profesor al principio decano, cuando decía, bueno, el problema de las fake news. no, frente al problema de los medios de comunicación. Dos fórmulas. O, uno, la prensa burguesa no nos interesa, yo no creo eso, o más bien la revolución sí será televisada. Y para ser televisada tenemos que por lo tanto construir medios de comunicación. Tenemos que salir de la universidad, ir a hacer televisión, ir a hacer radio, ir a hacer comunicación popular. Es un deber. Ya no es ético, sino una urgencia política. Ahora bien, cuando uno dice la revolución sí será televisada, eh, debemos alejarnos, de mi punto de vista, de las lógicas culturales propias de la izquierda latinoamericana, con todo el respeto y el cariño que uno puede tener, de los 60, 70, 80 y 90. La tele, sí si vamos a hacerla, y la radio, sí si la vamos a hacerla, tiene que ser entretenida o, o no. O sea, tenemos que comprender que efectivamente las nuevas lógicas de comunicación, las nuevas formas que se está reproduciendo el saber, implican pensar justamente que si no es entrete, eh, no hay posibilidad alguna de que podamos construir y ganar la batalla cultural y los sentidos comunes. Ninguna. O sea, si seguimos todavía siendo profundamente fome, y porque la izquierda es bastante fome, no hay muchas posibilidades. Dos, una categoría, no, medio de comunicación, estamos en la batalla cultural. Dos, un problema que a la izquierda le incomoda muchísimo, la nación. Es una categoría incómoda. Sabemos que una construcción cultural ya está archidicho, como decir, va a ser una construcción cultural, una comunidad imaginada, sí, pero las construcciones culturales, las comunidades imaginadas se, se sedimentan de una forma, ¿no? o sea, es tan duro como un edificio una construcción cultural, ¿no? no por decir construcción cultural vamos a decir, ya la vamos a desarmar entonces, no, se sedimentan, está ahí. ¿no? Es un sedimento imposible de, de superar. Eh, eh, ha demostrado mucha firmeza la idea de nación. Incluso ha demostrado tanta firmeza en, después del de el, el actual momento de la mundialización del capital, ¿no? denominado globalización. Uno diría, bueno, después de la globalización, la nación es chao. No, demostraron mucha firmeza. Por lo tanto, la izquierda debe pensar qué hacer con la idea de nación, porque frente al momento de incertidumbre que estamos viviendo, lo que hace la derecha o los neofascistas es apropiársela. ¿No? Eh, Tres, batalla cultural, no, medios de comunicación, nación. Y en tercer lugar, una izquierda de punto de vista no, eh, no endogámica. Que no piense que únicamente debemos encantarnos y a todo el mundo le va a encantar los quilapayunis y los intijimani. O sea, debemos olvidar esa cuestión. No a todo el mundo le va a gustar eso. ¿no? Los cabros que hoy día se están politizando 17, 18 años están escuchando trap, están escuchando a Gianluca. ¿No? o sea, se están politizando desde otros lugares o sea, si pensamos que la izquierda todavía se va a construir desde sus propias tradiciones y que sus propias tradiciones van a vencer yo creo que estamos, en una izquierda equivocada ¿no? tiene que volverse una izquierda antropofágica ¿no? Eh, habitar, habitamos sociedades abigarradas, complejas ¿no? culturalmente muy abigarradas, por lo tanto el proyecto político también debe ser profundamente abigarrado mancharse de punto de vista, ¿no? y aquí entro mi, mi inquietudes personales, mancharse de indio, por ejemplo, mancharse de morenidades, mancharse de lo popular. Y mancharse también de tradiciones políticas que a lo mejor no están necesariamente en, el, en la raigambe de la izquierda, pero que están palpitando en el corazón del mundo popular. ¿no? Lo, que, lo que Thompson denominaba como las economías morales, ¿no? los núcleos de buen, de buen sentido, las utopías profundas latinoamericanas que están todavía ahí palpitando. ¿No? Voy a apurarme porque me estoy demorando mucho. Entonces estaba sentido común y vencer al enemigo. Hablamos de sentido común, ahora hablemos un poco de vencer al enemigo. ¿no? Así lo plantea eh, Linera, más allá de todas las críticas que le podemos tener a Linera como vice vicepresidente, siento que como intelectual es genial. Dice: la combinación es Gramsci-Lenin. ¿no? Él dice: ¿no? Pero siempre lo dice cuando está en todas partes. Entonces dice: Gramsci, batalla cultural pero Lenin también, vencer al enemigo, si no se vence al enemigo no hay forma, ¿no? no es pura construcción cultural, hay que ganar la batalla. Aquí el problema propio de cualquier construcción para vencer al enemigo, el problema orgánico, o sea, cómo construimos la forma orgánica. ¿No? El problema primero, cuando pensamos lo orgánico, el problema táctico, elecciones o no elecciones, ¿No? hay un problema fundamental. Desde punto de vista, no sacralizar ni elecciones ni violencia política como único instrumento en mi, en mi posición. no. Aquello que Weber definía como la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, no. Segundo elemento sobre el problema orgánico: actualmente vive una incertidumbre que se traduce también en la forma partido, en la forma estado, en la forma sindicato. Cada uno de estos elementos no están teniendo la capacidad, no es cierto, que tuvo durante todo el siglo XX. ¿Cuál es la solución desde mi punto de vista? Volver a un clásico, María Tegui. Cuando María Tegui planteaba, por ejemplo, la idea de elementos del socialismo práctico. ¿no? Eh, se piensa que María Tegui era, era un indigenista, ¿no? ¿Por qué pensaba el Aiyu? ¿no? Entonces, ay, ah, un indigenista, no, falso. Es un, es un socialismo de todo muy lomo, muy moderno, que cuando observaba el Aiyu es porque, más que por un, algo tradicionalista, que hay que cultivar o que hay que, para que no muera el Aiyu, lo que estaba viendo ahí era de alguna manera una potencia para el socialismo, ¿no? La pregunta, entonces, es elocuente e inmediata: ¿Cuáles son hoy nuestros ayllus? ¿no? ¿Dónde están nuestros ayllus? ¿no? Están desde el punto de vista de las asambleas, ¿no es cierto? Estudiantiles que se desarrollan en las asambleas que se desarrollan en Freirina, en las asambleas que se desarrollan en Pichu Cabi Quintero, en Aycen. Están en las coordinadoras que están surgiendo y en Chile se han surgido siempre. Están en la comunidad, por cierto. Están en los cordones, ¿no es cierto? Está bajo la categoría también de poder popular. Es decir, existen prefiguraciones. ¿no? Por lo tanto, frente al problema orgánico, mi punto de vista, de la izquierda no debe suplantar, no debe violentar la realidad. Ya hay formaciones prefigurativas que van condicionando, por lo tanto, el proyecto propio ¿no es cierto?, que va a salir desde nuestro país. No suplantar y no violentar la realidad. Tengo un tercer elemento, pero yo creo que ya para ir cerrando. Cuarto, aporte mapuche para un proyecto de transformación radical. Si pensamos que no hay que violentar la realidad, si pensamos que no hay que suplantar, sino que se están dando justamente formas de superación capitalista en nuestro continente, hoy, ahora y aquí, eh, pienso, y ese es mi lugar, ¿no es cierto?, que el pueblo mapuche sí está aportando en ese camino. Tres elementos para pensar esto. Uno, crisis ambiental. Y esto lo dice un no mapuche, Nicanor Parra. Dice, muchos los problemas, una solución. Economía Mapuche de subsistencia. Es ¿no? un poeta. Así que... Pero yo creo que detrás de eso hay una dimensión radical. ¿no? Hay una dimensión radical que tiene que ver con que efectivamente la sociedad Mapuche está aportando un elemento profundamente radical frente al, a la, al vínculo entre sujeto y naturaleza, que es un problema propio de la modernidad ilustrada. O sea, los pueblos indígenas están poniendo en tensión un elemento básico de la modernidad ilustrada. Esta separación entre sujeto y naturaleza, entre el yo y el afuera. ¿no? Es decir, hay un, hay un aporte que, que no es solamente un aporte hippie, así como a ah, los pueblos indígenas les gusta la naturaleza, no, no un aporte hippie, es un aporte epistémico, ¿no? un aporte epistémico desde los pueblos indígenas. Segundo elemento, pensar la democracia. ¿no? Es decir, los procesos de democratización en América Latina están muy vinculados con la democracia representativa. Cuando el pueblo mapuche dice autonomía, lo que está diciendo es la capacidad de intervenir políticamente en el devenir de un territorio en particular. ¿no? Eso está diciendo cuando dice autonomía. Nosotros queremos intervenir con lo que pasa en nuestro territorio. ¿Van a poner una hidroeléctrica? Bueno, queremos intervenir. ¿no? A ver qué pasa con este lugar. Uno se pregunta inmediatamente, la gente de... Pichuncabí Quintero, ¿no le gustaría también intervenir en el devenir de su territorio? Es decir, cuando los pueblos indígenas están apostando hacia autonomía, lo que está haciendo también es un avance democratizador hacia democracias más, más participativas. Es decir, el pueblo mapuche está, está invitando ¿no? a Chile al siglo XXI, y decirle, mira, ya tu democracia del siglo XIX ya está agotada y es posible construir otra forma de democratización. Y en tercer lugar, la nación que yo creo que es un gran problema para la izquierda en Chile, producto de que la bandera, la cueca y todo lo demás fue robado por la dictadura, ¿no? al pueblo chileno. Y eh, eh, eh, aquí, qué lógico, un mapuche diciéndole a los chilenos, eh, ya vos, recuperen su nación. Eh, se dieron vuelta las cosas. Eh, nación y horizonte emancipatorio y global. ¿no? Es decir, como pensaba Fanon, la nación. Eh, Fanon decía, la nación está ahí, hay que ocuparla, pero al mismo tiempo hay que pensar a la nación como un, un peldaño para la emancipación global, no como un, una lógica de aislamiento, ¿no? así como ah, me recupero mi nación y estoy bien, sino como ¿no? este salto. Por lo tanto, construir imaginarios subalternos desde de estas categorías nacionales. Y aquí habita lo mítico. ¿no? Yo, fue, hablé mucho de razón y aquí, y aquí habita lo mítico. ¿no? Eh, eh, el mito debe volver, siento yo, ¿no? eh, como un elemento sustancial. ¿no? Eh, cuando los mapuches dicen que y kai, kai" Y uno piensa, ¿no? un elemento cultural no más, no, están politizando, hay una politización de Tchenchen y Kai Vayan a ver si no, eh, lo que pasó con la ley Lafkenche. O sea, uno de los grandes argumentos de la ley Lafkenche fue Tchenchen y Kai Y lograron recuperar un espacio marítimo, el mito, como una potencia. Finalmente, entonces, no suplantar. Y aquí leo, el horizonte de transformación radical habita energías latentes, ¿no? y aquí disputo con los tanto de la vanguardia, ¿no? el horizonte de transformación radical habita en energías latentes. Así como el neofascismo o la derechización beben de un proyecto autoritario nunca vencido, ¿no? la dictadura vencida, la política radical debe beber de un horizonte histórico oprimido, pero no vencido, como dice Silvia Rivera Cusicanqui. La izquierda, de mi punto de vista, debe champurriarse, mancharse de indio, prefigurar y proyectar desde las temporalidades profundas de nuestro territorio. Es decir, y aquí me pongo algo gremial, deben estudiar historia. La izquierda debe estudiar historia y también debe estudiar estudios latinoamericanos, por supuesto. La realidad se transforma desde sus propias entrañas. Gracias.